Para aquellas personas que están teniendo dificultad en la tarea de la plataforma de prácticas, voy a guiaros un poco sobre lo que hay que hacer. Si veis ya estoy logueada dentro de la plataforma. Bueno, pues he entrado en el tema, en un tema que tengo para practicar y en vuestro caso pues tendréis que acceder aquí a través de la parte izquierda al tema que os corresponda. Veis que está totalmente en blanco y que soy la persona que tiene que diseñar lo que aquí va a aparecer. Estoy en concreto en el foro de dudas y consultas del bloque. Pues añado un nuevo tema de discusión para eh, escribir en el foro de dudas y consultas lo que sería la bienvenida al bloque. Ojo, mucho cuidado con este punto. No es la el foro de presentaciones, es el foro de apertura del bloque. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es presentar el bloque. En asunto escribo... Apertura del bloque 1. Puede ser apertura del bloque 1 o cualquier otra cosa que eso os ocurra, pero realmente relacionada con la apertura del bloque. Y aquí. Prepara un mensaje de bienvenida al bloque, tiene que ser algo similar a lo que habéis visto que hacemos los tutores cuando se abre un nuevo bloque. He copiado el principio de la bienvenida a nuestro bloque, sin más, para que veáis un poco qué es eso, dar la bienvenida al bloque en el que podemos estar pues eh, comentando los contenidos o las tareas y reconduciendo las dudas a este foro, ¿vale? No se trata de la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí enviaría el foro y nos tendría que quedar algo así, ¿veis? aquí el tema vuestro perfil que no ha habido nadie que haya contestado y ya está. Vamos ahora con la tarea actualiza tu perfil. Nos vais a encontrar algo así dos participantes, uno enviado, uno pendiente por calificar. Lo que tengo que hacer es pinchar aquí y calificar las entregas. Vamos con esta parte. Hay una un, un participante que ha entregado la tarea y hay otro que no. Bueno, pues tendréis que desarrollar en la parte de texto de la entrada de la tarea qué vais a hacer con Coco o qué es lo que habéis hecho, porque realmente se trata de hacerlo. Estamos en una plataforma de prácticas, por lo tanto, no se, no se trata de escribir voy a enviar un mensaje. Esto lo re estoy repitiendo constantemente por los foros. Sois tutores ya de esta plataforma. No se trata de voy a hacer, es hazlo, ¿de acuerdo? Esta visión la tenéis que tener a lo largo de todo el curso. No es haría, escribiría, es escribo. Por lo tanto, a Coco, ya le tendréis que haber mandado algo y no puede haber nada aquí, ni en comentarios de la entrega, ni comentarios de retroalimentación, esto tiene que estar totalmente en blanco, ¿por qué? porque Coco no ha entregado nada, no nos podemos comunicar con él a través de sus entregas, ni tan siquiera ha accedido a ellas, no ha entrado en el calificador muy probablemente, entonces no puedo dejarle nada aquí, no es la forma de comunicarme con Coco esto debería estar en blanco y tiene que estar en blanco, en cuanto a la alumno que sí ha enviado la tarea para calificar, si comprobamos su perfil, su perfil es correcto, por lo tanto no tiene que haber nada en este apartado. Recordamos que los comentarios de la entrega son comentarios que hacemos cuando la persona tiene la tarea a revisar y solo aparecen comentarios en esta columna cuando no ha hecho una buena entrega como en este caso la tarea es correcta este apartado de comentarios estará completamente en blanco y la retroalimentación vendrá aquí en este apartado comentarios de retroalimentación ¿cómo lo hago? pues pincho en el lapicero califico de superado esto de comentarios totalmente en blanco y es aquí donde le digo que ha hecho un buen trabajo finalmente guardar cambios continuar y veis que aquí blanco Aquí aparece mi retroalimentación y esto está en blanco. Cuidado, estamos en una tarea que se llama Actualiza tu perfil. Es totalmente inviable que estemos pidiendo a nuestros alumnos que actualicen su perfil si nosotros no lo tenemos actualizado. No tiene sentido tener cuidado con estos detalles. Entonces tendréis que tener una foto de perfil y un texto en vuestro perfil. Y con eso pues estaría todo. Mucho cuidado porque sí que insisto que hay que desarrollar los pasos a realizar o que habéis llevado a cabo con Coco. Venga, un saludo.